Entonces, para hoy tenemos un tema muy interesante. Es retornar a la fuente, cómo experimentar al protector. Y al protector me refiero al protector de todos los protectores. Entonces, eh, ¿cuántos de ustedes vienen aquí por primera vez? Creo, si veo canas nuevas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Entonces, este es un espacio de charlas, talleres. Hoy va a ser como más interactivo. Y la idea es darles herramientas para que ustedes puedan usar en sus casas y en sus vidas y las hagan como propias. Entonces a veces es bonito eso, traer cosas para apuntar y así. Y en especial la charla de hoy, porque muchas veces uno, sin darse cuenta, uno sí está sintiendo, pudiendo, está recibiendo cierta forma de protección en la vida yo no sé, hace como un recuento así, realmente poniéndose a ver todas las cosas que uno ha vivido y que le pudieron haber pasado <ríe> y que no le pasaron, alguien estuvo ahí o algo estuvo ahí ayudándole que uno no le pasara más grave lo que ya pasó pero además de eso hay formas de reconocer y atraer esa protección y eh, para empezar entonces antes de todo me gustaría contarles una historia que es de la una historia de las que cuentan en India, de la mística de India, que se, eh, salió del Ramayana. No sé cuántos de ustedes conocen. Bueno, así en en historia resumida, porque en India duran así como libros de libros contando esta historia. Pero es muy linda porque es la historia de Rama y Sita. Rama era un príncipe muy querido, muy bueno, un, un ser así de esos bien lindos y bien llenos de virtudes, generoso, era un príncipe como los pocos príncipes que existían. Y estaba Sita, que al final, bueno, se casaron, y también era una, una chica súper especial, súper entregada, súper linda, eh, espiritualmente también. Entonces, eh, ellos dos eran muy especiales, pero existía este señor Raman que le encantó cita, pero ya se había casado con Rama <risa> y entonces usó todas sus malas influencias y empezó, bueno en ese entonces tenía, el papá de Rama tenía varias esposas y empezó a envenenarle la mente a una de esas esposas decirle que por qué Rama era el que tenía que heredar el reino si ella siempre había sido tan buena con el rey y que tal y tal cosa, y entonces la convenció de que empujaría al rey para que fuera su hijo y no Rama el que quedara de rey. Y el rey no quería hacerle daño a nadie, pero era bien medio, ¿verdad? Entonces, al final, Rama caso alcanzó su cometido, la, a la que él envenenó para que empujara a su hijo que fuera el rey lo logró, y a Rama, su papá, lo tuvo que expulsar del reino, porque también estuvo ahí envenenando por todo lado cosas, y expulsó entonces a Rama con cita, y cuando lo estaba expulsando entonces su querido hermano dijo, no, no, no se van solos, porque se iban a ir a vivir al bosque así en una cabaña, en medio de antes de vivir toda una vida en un palacio los mandaron al bosque, porque Rama quería robarse a cita y le queda más fácil que nadie los estuviera viendo, entonces los expulsó ahí en medio del bosque entonces ahí estuvieron viviendo también muy de acuerdo a la naturaleza, ya más cercanos, más felices, pero este Raman era muy necio, se le quería robar y se la quería robar y estuvo acosándolos y haciéndoles cosas y les hacía tortas y al final para engañarlos y tratar de que Sita estuviera sola y llevársela, pero nunca estaba sola, porque la protegía muy bien eh, Rama y su hermano, pero Raman era muy astuto y muy malo, entonces se le ocurrió engañarlos, haciendo que en un momento que el hermano de rama se tuvo que salir, hacer unos gritos y unas cosas que eran igual con la voz del hermano, haciendo que se estaba muriendo, entonces Rama le dijo a Cita, la voy a dejar sola, porque tengo que rescatar a mi hermano, pero para que nada le pase a usted, lo voy a dejar dentro aquí, le voy a poner un círculo de protección mágico, si usted permanece en este círculo de protección, nada ni nadie la puede afectar. Usted queda absoluta y totalmente protegida. Y se fue corriendo a tratar de rescatar a su hermano, que era Raban, engañándolos. Y resulta que Raban se aprovechó. Dijo, ese circulillo se lo brinca fácil. Y entonces primero trató de, de engañarla, disfrazándose como si fuera un siervo de oro para que atraerla y que se saliera de ese círculo, que vea qué bonito este siervo y que lo persiguiera, pero ella era muy, muy buena <ríe> y no se dejó engañar por ese siervo, no le interesaba el oro, no le interesaban las joyas, entonces Raban se enojó y dijo, bueno vamos a pasar por otra cosa, y así le fue pasando por diferentes cosas para tentarla de salir y no la lograba mover, pero era muy inteligente. Entonces, se disfrazó de un viejecito, enfermito, y así como un mendigo, y le pasó y le dijo, ay, ayúdame, por favor, déjame a de comer, y ella como era tan generosa y tan amorosa, decía, bueno, tengo que ayudarle a usted, pero es que vea, no me puedo salir de mi círculo, si me salgo de mi círculo, estoy violando la promesa que le hice a mi esposo, y, y necesito, yo quiero protegerlo, pero si quiere pasa el circo ella, y, la, y le ayudo, y él, no, puedo entrar a su círculo, esto tiene que ayudarme a mí, y al final, tanto fue así, como que se hizo que casi se iba a morir, que por ayudar al viejito se salió del círculo. Entonces, algo eran buenas intenciones, ¿qué pasó? Se la llevó a la isla Lanca, que era la isla del sufrimiento. Y después pasó todo un montón de cosas de la batalla, así es, sí, y ya para rescatarlo. Pero, la moraleja que quería llegar es que existen y que todos tenemos y conocemos ciertos hábitos, ciertas actitudes y cosas que tenemos todos que son nuestro propio círculo de protección, que son cosas que uno sabe que uno hace bien y que son su protección, por ejemplo ¿por qué existe el dicho que el que la debe la teme? <risa> entonces ahí lo contrario la protección es la honestidad cuando yo soy 100% honesto, todo lo que yo hago es en base a la verdad y lo que no estoy queriendo ocultar nada, ni hacer nada, ni si con algún deseo maligno, voy a estar protegida. La honestidad es una protección, la verdad no puede como tambalearse, pero nunca va a dejar de ser verdadera. Entonces, si yo sé que hago alguna cosilla, así como poniendo el piecillo un poquito afuera del círculo de la honestidad, entonces... Yo sé que por algún lado me la va el karma venir a venir a curar Entonces, parte de la protección es eso, de vivir en base a mis principios en la parte más divina y elevada del ser. Entonces, esa es la introducción. Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio de meditación. Si les presento de forma cómoda, respiro profundamente. Y poco a poco. Voy volviéndome consciente del alma que soy yo. Vuelvo a estar aquí y ahora. Mentalmente tomo mi lugar en mi asiento de comando de mí mismo. Justo en el centro de la frente. Me vuelvo consciente de todo el mundo alrededor de mí y empiezo poco a poco a ir aquietando mi mente, solo observando lo que pienso y lo que estoy viviendo ahora, aquí. Inmediatamente siento una agradable sensación de control sobre mi mente, mi cuerpo y poco a poco voy a ir al centro de mi vida. Aquí hay toda una constelación de objetos de personas con las cuales estoy conectada y poco a poco me voy volviendo más estable más calmada y siento como esta calma Ayuda también a toda esa red de conexiones. Ayuda a mis relaciones e incluso ayuda a mis responsabilidades. Y así voy quedándome cada vez más tranquilo entro ahora en contacto con mis propias cualidades internas mis cualidades profundas naturales siento paz ah, Siento amor, me siento contento, siento mi verdad eterna, mi pureza y al irlas despertando tomo conciencia que mis cualidades necesitan estar más presentes en mi corazón más activas en mi vida necesito una conexión con la fuente de todos esos poderes espirituales Sentir cerca de mí al Ser Supremo, a la Fuente Suprema, al único Ser llamado Dios. Al único Ser capaz de activar lo mejor de mí. y sintiendo esa conexión la fuerza de amor de la fuente suprema le da poder a mis virtudes y así me siento tan protegido se hace una fuerza y sé que a pesar de que los obstáculos vengan también estas cualidades que se incrementan con mi relación con Dios me ayudan a superar lo que sea que la vida traiga y con esta certeza ahora voy a entrar a la región de luz suprema a mi hogar al cielo donde yo el alma estoy con todos mis hermanos las almas y en medio de todos la fuente suprema la luz de ese sol espiritual la luz más pura y elevada irradiando hacia cada uno de nosotros su dulce luz espiritual que protege que nutre y que despierta mi propia fortaleza capto el calor de esos rayos y siento su amor enfocado directo hacia mí como si esa luz me abrazara y absorbo profundamente ese amor como si fuera un escudo de protección en el cual nada ni nadie puede penetrar esa profunda conexión de amor puro trae protección sutil espiritual. Y así. Tomo conciencia del mundo alrededor de mí, conciencia de las tareas que esperan para que yo las desempeñe, sabiendo que esta conexión amorosa me va a proteger de cualquier influencia negativa que pueda llegar a surgir alrededor de mí y así sé que mi respuesta será de entendimiento de tranquilidad de aceptación Claridad que trae a mi mente esta conexión con el Sol Supremo de Amor me ayuda de forma natural a poner en mi mente cada cosa en su lugar, ver más allá de lo evidente y entender el contexto lograr mantener una conciencia generosa y seguir dando amor ese amor me ayuda a ver las cosas en una perspectiva correcta y así me protejo de andar pensando tantas cosas innecesarias. Siento una profunda protección y me mantengo por unos instantes en la calidez de esa luz. Sintiendo la fuerza que le da a mi ser esta protección. Y así poco a poco regreso a sentirme de nuevo aquí, listo, lista, para afrontar lo que la vida trae con esta experiencia ahora vamos un poquito más a escucharme entonces la protección viene de diferentes formas pero la protección normalmente es un acto recíproco ¿verdad? cuando uno está abierto a la protección a proteger a alguien, a uno también lo protege por ejemplo, la familia o las personas más cercanas y queridas que uno les tiene esa sensación o esa necesidad de querer protegerlos, de que estén bien. Digamos, si alguien llegaba a decirle algo a usted de su papá o de su mamá, o no, que se le salía. <risa> o si a su papá, a su hijo o a su hija, siendo papá o mamá, le hacían algo, que le sale el instinto de mamá o de papá o ¿verdad también. Entonces, viendo esa interacción, yo también tengo esa relación especial con la Fuente Suprema. Entonces necesito mantener esa relación y hacerla más cercana para lograr experimentar en mí de forma más real esa protección. Entonces, con eso, vamos ahora a repartir unas hojitas. Y María también se puede ayudar a repartir unos lapiceros para los que no trajeron lapicero. Porque vamos a hacer un ejercicio mental que van a escribir. Porque es bueno reconocer, analizar y percibir ciertas cosas en uno que me van a ayudar a entender mejor cómo experimento y siento yo esa protección. Porque me va a ser más fácil accesarla cuando más lo necesite. Porque fue fácil sentirla ahora aquí, ¿verdad? Pero cuando estoy en medio de los retos de la vida y la necesito sentirla claramente, y no tener miedo, sino tener claridad, tengo que tener algún tipo de hay como si, atajo, de atajo para poder accederle rápido. Entonces vamos a crear esos atajos ahorita. ¿les parece? Entonces, cuando reciban la hojita, si quieren la doblan a la mitad exacto, como están haciendo algunos, y con el lapicero, Que eso. entonces ya ahí no se A ver, si prueben sus lapiceros, porque a veces no sirven Y son un carácter de evolutivo ¿verdad? para que podamos seguirlos usando. ¿verdad? Cuando ya lo tienen así, vamos a hacer una figura que va a ir primero una pancita y después cae la pancita. Voy a repintarla una pancita que cae <ríe> exacto, la mitad del corazón <ríe> lo ven? Todos, todos dibujen la mitad del corazón en su ojo y cuando ya lo tengan lista la mitad del corazón, dan vuelta y le queda más fácil hacer la otra mitad del corazón una pancita que se cae listo no importa si no queda tan hermoso pero es, es esquemático entonces ahora vamos a cerrar los ojos por unos instantes visualizando qué ese es su corazón si lo hicieron bien grande mejor si lo hicieron pequeñito está bien todos los tamaños son aceptables y buenos entonces Van a cerrar sus ojos, a poner musiquito otra vez, y van a visualizarse o a recordar a ustedes mismos por un instante cómo se sentía cuando ustedes tuvieron su mejor momento. Ese instante donde todo calzó. Donde dieron lo mejor de sí mismos. Donde se sintieron bien, plenos, felices. Visualicen su cara. Y recuerden esa sensación de plenitud. Y piensen tres palabras que puedan describir esa experiencia. Tres cosas que ayuden a darle sentido a esa experiencia. Cualquier palabra es válida. Y cuando tengo mis palabras, voy a escribirlas adentro de ese corazón. Entonces, lo que van a hacer ahora es compartir, escuchar, compartir y apreciar las palabras que cada uno tiene en su corazón. Y apreciar, porque eso es como la realidad de cada uno, que es, es muy lindo ver la diversidad. De cómo se siente eso. Entonces, también es bonito descubrir lo que pusieron los demás. Además de abrir el corazón y que le, que le escuchen sus palabras. Entonces, pueden compartirlas. <risa> Muchas gracias. Ahorita les voy a otro espaciecito donde van a seguir compartiendo para que no se. ¿Qué les pareció ver los corazones de los demás? No, porque si no, no terminamos hoy. Ahorita vuelven a compartir un poquito más. Pero si quieren quédese ahí porque les voy a seguir poniendo a compartir. Ya, ya, ya, ya. <ríe> ya se acompañó. Bueno. Entonces, ¿cómo se sintió? Que le vieran su corazón y ver el corazón de los demás. Entonces, esas tres palabras, bueno, a lo mejor hagamos una cosa primero. Con los lapiceros, a ese corazón le van a hacer ahora un círculo afuera. Así no me alrededor del corazón, afuera del corazón. Si ¿Sí? quiere decir queda más cerca para ser más fácil doblar a la mitad otra vez. Un círculo grande alrededor del corazón. Así grande. Exacto, que encierre el corazón. Y ahí vienen que es ese círculo. El círculo de protección. ¿Se acuerdan con la historia? Que es su propio círculo mágico. Cuando ustedes están dentro de ese círculo en su corazón, nada ni nadie los puede raptar. <ríe> ni quitar, ni perturbar, ni, ni, ni hacerles sufrir. Entonces, esas tres palabras son sus palabras sagradas. Esas son su círculo de protección. En base a esas tres palabras únicas, personales, que son suyas propias, de nadie más bueno, tal vez hay unas que coinciden pero esas son las tres combinaciones que son suyas, son como sus candados de protección que ningún ladrón puede abrir entonces, esas ahora para que lo sienten, que ustedes están dentro de ese círculo de protección entonces, vamos a tomarnos un minutico para que ustedes vean de nuevo ese corazón con esas tres palabras y le den honor que se merece la fuerza que tienen en su vida esas tres palabras su círculo de protección y ahora ya tienen la fuerza ya están protegidos, adivinen qué nos toca ahora <ríe> ahora nos toca el reto en esta parte es donde uno tiene que sentir ¿Qué es ese, ese viejito eh, mendigo? ¿Cuál es ese siervo eh, de oro? ¿Cuáles son esas atracciones externas que a veces me hacen salirme de mi círculo de protección? Por ejemplo, en mi caso, la ira. <risa> se me, todavía se me despierta muy fácilmente la ira. Entonces, y cuando me vuelvo la ira, me vuelvo casi un demonio. Entonces, también, ese no es un buen círculo de protección, porque estoy casi también, no solo me enojo yo solita, pobrecito, los que están alrededor mío. Entonces, en mi caso, entonces tengo que fijarme qué es lo que me está haciendo enojar tan rápido. Entonces, ¿cuáles son las cosas personales de cada uno de ustedes? ¿Qué son esas cosas externas afuera? Pero o a veces también internas actitudes y cosas, hábitos que están haciendo salirme de ese círculo de protección por ejemplo, si su círculo de protección era valentía ¿qué cosas las hacen sentir miedo? ¿qué cosas todavía me atraen para salirme? Sí, es más profundo, ¿verdad? ¿cuáles son mis retos a ese círculo de protección? a esas palabras ¿qué le quita fuerza a esa palabra? entonces eh, van a escribirlo afuera del círculo esas cosas que están queriendo atacar mi círculo de protección lo que quiere traerme a salir entonces aquí afuera, si les quedo espacio pueden escribirlas. ya las tienen entonces esos tres vamos a poner que se llaman Raúl, que son los que querían secuestrarse a Cita entonces, ahora, eh, si sí mejor, entonces está bien, pero dos minutos cada uno, <ríe> o un minuto y medio, poquitico, cortico. Cuenten una de esas palabras a, a sus compañeros y compañeras y, y explíquenle, por ejemplo, por lo que les dije yo, que para mí es el enojo, ¿verdad? Que, que cosas me, me enojan y que una vez ¡pam! me salí de mi círculo de protección. Está. Entonces, compártanse cuáles son esos retos. Los retos a su protección. Al que les parezca menos, puedo compartir, ¿verdad? Hay cosas que son muy personales. Bueno, continuamos. estamos Muy bien. Entonces, ya que vieron cuáles eran esas amenazas a su círculo de protección, siguiente paso. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ok ya compartieron, así que ya está <risa> ahora, el siguiente paso es voy a volver a sentirme a mí ya escuché bonito lo de los demás, ya reflexioné cuáles eran mis amenazas a ese círculo pero entonces, para mí misma para mí mismo ¿qué me hace mantenerme dentro de ese círculo? o sea volviendo a entrar en contacto conmigo con mi corazón, esas tres palabras sagradas ¿Cómo puedo hacerme yo, una vez que sienta esas atracciones, para seguir dándole fuerza a lo que está dentro de ese corazón? ¿Qué sería lo que me vuelve a conectar o me vuelve a traer un sentido de protección? Por ejemplo, ¿qué me hace sentir a salvo? ¿Qué me hace sentir protegido? ¿Qué tiene que haber para que yo me sienta salvo? entonces van a escribir por lo menos tres palabras en el círculo o sea, sobre la línea del círculo entonces cuando ya usted vio que hay tres palabras mágicas que son las que le hacen sentir pleno y ya hay otras cosas que le están tratando de hacer que usted no se sienta así entonces volviendo a sentirse a usted mismo, como qué serían las soluciones o el antídoto contra esas atracciones externas que me quieren hacer salir del círculo, qué cosas me hacen sentir a salvo, me hacen sentir protegido, ese es mi círculo de protección, pueden ser prácticas, pueden ser virtudes, pueden ser, no sé, sean creativos, entonces, por lo menos esas tres palabras ya le están dando fuerza y sentido a su propia existencia. ¿Sí? Entonces, ya otra vez están dentro de ese círculo de protección. Y esta última parte es ahora reflexionar y tomar conciencia. Si esas cualidades dentro del corazón y las, todas las cualidades que tengo yo en realidad se parecen mucho a las cualidades del ser supremo, de la fuente suprema, solo que hay una pequeña diferencia. Mis cualidades son nivel que a veces bien y a veces mal, y las cualidades de la fuente suprema son supremas, ¿verdad? a nivel Dios. Entonces, ¿cómo hacer para que esa conexión con la fuente, esa, esa relación con el ser supremo se vuelva tal que yo logre tomar, alimentar y reforzar mis propias cualidades. Porque esa es la parte donde yo ya me vuelvo tan fuerte que ya nada ni nadie me puede perturbar. Ya ni siquiera tengo que pensar que hay algo que me quiere sacar, ya nada me saca. Esa es la meta. entonces Hacer ese círculo y ese corazón tan lleno, que ya no haya espacio para que nada más se meta. O que nada me lo saque. Las cosas que vayas uno siente así vacío y le da miedo. Entonces... Esta reflexión sería, eh, ¿cómo puedo yo aumentar ese, esa experiencia mía propia de sentirme protegido por la fuente suprema? O por Dios, o como lo quieran llamar, ¿verdad? Pero a veces cuando decimos Dios le tenemos miedo también, entonces <risa> por eso quiero ponerlo como más lindo, como más dulce, más amoroso, como la fuente suprema de amor. ¿cómo puedo ser yo? digamos, si usted ¿a quién se siente más dispuesto a proteger? a una persona extraña que nunca ha visto en su vida o a su mamá, su papá, su hermano, su hijo alguien que usted lo ve casi siempre y tiene una relación amorosa, ojalá <risa> y, y amoriosa y dulce usted lo protegería más ¿verdad? Que, igual uno tiene el sentido de proteger a todo el mundo pero ¿quién se le sale más rápido proteger? a un gatito, a un perrito, a alguien que usted sienta que, que necesita ser protegido entonces, esa relación, esa cercanía atrae esa protección de forma más consciente entonces, ¿cómo puedo hacer yo? tomar conciencia de cómo de mi parte porque ya el protector está ahí y está hace rato tratando de que yo me dé cuenta que han pasado cosas en mi vida que sin darme cuenta estuve protegida. Y es así como a veces ponerlo al, al, al extremo amarillista, pero no le pudo ir mucho peor. <ríe> si uno, hay cosas que no sé si ustedes, todos todos tenemos, que alguna vez tomé una decisión que no sé ni de dónde me salió y que me salvó Hay <ríe> cosas que después me di cuenta de todo lo que pudo haber pasado, que no pasó o que quizás le pasó por allá otra persona pero que yo no sé dónde la saqué y tomé otra decisión y me fui por otro camino digamos eh, pero hay miles de experiencias pero uno tiene que poner a reflexionar eso cómo estar más abierto a recibir esas señales a, a captar esa esa relación cercana que tiene el digamos mucho lo que vemos en el Raya yoga es que el alma que somos tiene diferentes capacidades y una de las más importantes es la capacidad que se llama el intelecto, que se ha recordado como el tercer ojo, que es no que se nos sale aquí un ojo, sino que es la capacidad que yo tengo de observarme a mí, cómo me siento, cómo estoy pensando, qué estoy pensando, y entender hacia dónde me lleva eso que estoy pensando. Que si me sigo teniendo mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, ya sé que me paralizo y yo sé que yo estoy creando esos pensamientos, entonces el tercer ojo es súper poderoso. Cuando yo logro discernir bien fino y entender que eso que estoy pensando viene de una cosa fuera de mi círculo, que no es real, digamos, porque es Raúl tratando de engañarme y de sacarme de mi círculo, y volver a mi centro, a mi núcleo, a el corazón donde soy lo que soy entonces ese es el intelecto tener esa capacidad de reconocer y darle fuerza a lo que yo sé que necesito darle fuerza entonces se llama como ya volver a despertar mi propia divinidad como una inteligencia espiritual entonces donde el filtro de lo que estoy pensando sintiendo se hace tan fino que logro reconocerlo y además no solo reconocerlo tengo la fuerza de cambiarlo de volverme a meter al círculo entonces, si saqué un poquito el pie, me meto rápido porque se me ensucia rápido, ¿verdad? pero tener esa fuerza, de retraer de nuevo, o sea, en vez de hacerse la expansión gigante, cuando por ejemplo me enojo, es como ya empecé a ver molestias, y ya empecé a ver mi voz un poquito más tosca, y es como, vuelvo a mi centro, una pausa de paz, eso sería mío, mi reflexión, de cómo estar más conectada yo misma con la fuente, pero quiero que hagan la suya propia. Entonces piensen, por lo menos una cosa o dos, que les ayudaría a ustedes a sentir o a generar, a forjar, si no la tengo, ese sentimiento que sí estoy protegido, que estoy siempre bajo como una sombrilla protectora de amor, con la fuente suprema. Que me va a ser más fácil meter mi piecito dentro del círculo una vez que ya se me sacó antes de que se me queme. <risa> sí, entonces piensen, un par de cosas que les ayuden. Dos cositas que les pueden ayudar así en la vida. Porque lo siguiente que van a hacer y escribir es qué puedo hacer yo esta semana, aterrizado, ¿verdad? porque parte de hacer los planes y las cosas es ahora, le pongo fecha y le pongo en mi agenda. ¿Qué puedo hacer esta semana yo para sostener una relación con mi protector, con la Fuente Suprema? Entonces eso es aterrizarlo a mi vida, a mi día a día. Entonces, ¿qué voy a hacer esta semana para que yo sienta? Porque una relación es diferente a sentir solo conexión. Uno puede encontrarse con alguien que nunca ha visto y, y habla un rato y dice, ay, por ejemplo ahora, que no pueden dejar de hablar. <risa> y dice, como, qué buena conexión. Pero después, para que eso se vuelva una relación, ya hay un poquito más de interacción, de hacerlo más cercano, más real. Entonces, esta semana, ¿qué van a hacer ustedes para sentir una relación con el protector? Entonces, por ejemplo, va, ustedes saben que les toca un reto esta semana, tienen algo que resolver. Entonces, no van a ir solos, pero ¿cómo va a ser para no ir solo y sentir que el protector está con ustedes? Así, más específicamente. Sí. Es que es personal. <risa> bueno, por ejemplo, para no enojarme y no salirme de mi círculo, entonces por lo menos todas las mañanas yo voy a estar, y en las noches también voy a estar sintiendo, hablando y conversando y, y como abriéndole mi corazón, contándole las cosas cuando me enojé y cómo me sentí y las tortas que le hice a los demás por lo que, las, la forma en que hablé y entonces soltarlo, sanarlo y saber que eso causa sufrimiento a todo el mundo. Entonces sentir que el protector está ahí guiándome, como una estrella guía, que cada vez que yo se me empieza a despertar el dragón y ya saque el pie para... Aquí. Entonces que me va tranquila, tranquila, como cuando le hacen a un perrito, digamos, que está muy necio y le dice, venga, pues allá, ya. ya." Sí.